este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear un device tarea nos colocamos sobre el nodo preguntas hacemos clic en el device tarea le ponemos título elegimos un icono le damos una duración estimada de y decimos que será una tarea de grupos. Otro, personas. Hacemos el listado de las tareas a realizar, por ejemplo de este tipo, e introducimos una pequeña retroalimentación. Hacemos clic en el botón derecho. Lo que veremos será el título, el icono, la duración aproximada del agrupamiento, las instrucciones a seguir, es una muestra simplemente, y en el botón de retroalimentación si les queremos dar algún tipo de pista.